que sean bienvenidos. Buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo para Instagram, para YouNow, para TikTok, para Twitch, para Facebook y para YouTube. Seis transmisiones al mismo tiempo. Saludos. Se removió el reloj, jeje, muy temprano. No, no, pasa que... Eh, ya voy a empezar a hacer algunas transmisiones en la tarde. O sea, las transmisiones de la noche van a seguir, pero en las transmisiones de la noche lo que hacemos es eh, pues checar el WhatsApp, el correo para ver cuántas evidencias paranormales me han mandado y platicar sobre ellas, o, sobre, o platicar sobre casos que estén en apogeo, que haya dudas en internet, que haya cosas por develar, por mostrar la verdad, por investigar y demás. Eso es en la noche. Y ahorita en la tarde, pues lo que hacemos en realidad es eh, hablar sobre estas historias de los fenómenos paranormales, pero acompañadas de libros. Así que esa es mi nueva forma de leer, porque voy a leer junto con ustedes, para que yo tenga tiempo de, de leer todos los libros, los voy a leer junto con ustedes y los vamos a platicar. Tengo tres libros. Y ustedes van a decidir cuál de los tres libros quieren, del, del cual quieren que platiquemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno que es de criptozoología. Este se llama Criptozoología, el enigma de las criaturas insólitas. Sí. Este se llama Extraños fenómenos sobrenaturales. Aquí lo tenemos. Este es de la biblioteca, muy interesante. Y tenemos Rumbo a lo desconocido, un especial de Reader Digest. Buenísimo, lleno de historias de todo tipo, paranormales, ufológicas, criptozoológicas, de misterios y demás, de terror. Así que cualquiera de los tres escojan, vamos a escoger para platicar sobre uno de estos, vamos a leer pedazos, fragmentos de estos libros y los vamos a platicar. Les agradezco a todos que me acompañen y me ayuden con sus likes, con sus compartidas, con sus regalitos en TikTok, con sus regalitos en YouNow, con las ruletas, con los likes en Instagram, con las compartidas, creo que en Instagram se pueden dar otras cosas, en Facebook apóyenme con las estrellas gente ya podemos eh, hacer uso de las estrellas, así que les agradecería un montón que me apoyen en, estos, en estas transmisiones con las estrellas eh, y en Facebook y YouTube, digo en YouTube con los superchats. gracias a toda la gente que me acompaña esta tarde, ya estamos cerca de fin de año y pues quiero empezar también el fin, el, el nuevo año ya encarrerado ¿no? Para que ya entremos con todo este nuevo 2022 y desde ya haciendo transmisiones en la tarde y transmisiones en la noche. Es una forma de que en que yo pueda aprender más de los fenómenos paranormales y que ustedes también, ¿no? Si les gusta tanto este tema de misterio, pues ya saben que salen muchos temas de acuerdo a, a estos temas. Tenemos el de criptozoología, va a ser el número uno, criptozoología número uno. Para que voten para ver cuál quieren. Criptozoología, el de extraños fenómenos sobrenaturales, es el número dos, y el de rumbo a lo desconocido, que es de varias historias, el número tres. ¿Cuál de los tres quieren? Uno, dos o tres. Escríbanme ahí, por favor. Feliz Navidad, Oscar. Joel, un abrazo, gracias. Gracias. Qué rollo, Omar Ugonza, feliz Navidad. Face a la sala, hermano, ojalá puedas contestar llamadas en la noche, pasa algo ayer en la noche. Sí, en la noche voy a contestar llamadas telefónicas. El número dos va ganando, el de fenómenos extraños va ganando, ya saben, criptozoología uno, fenómenos extraños dos, y el de rumbo a lo desconocido de diversas historias, de la historia, de lo paranormal, el número tres. El dos y el tres va ganando, el de criptozoología va perdiendo, el de criptozoología lo vamos a dejar a un lado. Y tenemos el número 2 y el número 3. ¿Cuál de estos quieren? El número 3 y el número 2 ya van empatados. Aquí en TikTok dicen el número 3. El número 2 dice Sandovalovsky. Hola, Salinas ¿cómo estás? Los 3, dice Daxalinas. Pues sí, en ocasiones vamos a... O sea que siempre voy a dar a escoger algún libro y siempre vamos a leer alguno de los tres pero escojan el día de hoy cuál. El 3, el 3, Adriana de Lima. El 3, Mónica Miramontes. El 3... Pues parece que ha ganado en esta ocasión el número 3, Rumbo a lo Desconocido, Relatos Sobrenaturales de Todos los Tiempos. Este es un especial de Reader Digest, seguramente es de los años noventas y me encanta este tipo de libros de Reader Digest porque trae muchas historias bien interesantes. Así que vamos a leer algunas y vamos a platicar sobre ellas si tienen un ratito de su tiempo, pues que nos acompañemos, si están trabajando, si están haciendo la comida, si van a comer, si no tenían nada que hacer, si estaban descansando, si están eh, haciendo el que hacer mientras escuchan la transmisión, pues todo eso va a estar muy interesante porque vamos a leer esto que dice, Reader dyes rumbo a lo desconocido, fantasmas, brujas, monstruos, milagros durante el siglo, no hemos preguntado acerca de los numerosos fenómenos inexplicables del mundo que nos rodea. En rumbo a lo desconocido, más de 500 relatos ilustrados lo transportarán en el tiempo para intrigarlo con los misterios que se han registrado desde el principio de la historia hasta el presente, con la ayuda de investigaciones de los expertos y de sus descubrimientos más recientes. En esta, en esta obra compila una sorprendente colección de enigmas que hasta ahora no han podido explicarse. Ahora díganme qué número de página quieren para escoger uno de los relatos. Son relatos chiquitos, no son largos, así que está bueno esto. Díganme, saca el de Cañitas. El de Cañitas por ahí lo tengo. Ya, ya me habían dicho que, que sacara el de Cañitas. Ahí tengo el de Cañitas. Buenas tardes, señor Oxlack, saludos desde Barranquilla, Colombia, familia Arango Algarín, libro número 2, Zuli Algarín. Hola, Zuli, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Un abrazo hasta Barranquilla. Hola, niño, hermoso programa, excelente. Gracias, Marcela Sandoval. Un abrazo, Esther Hernández también. Eh, dice, zona oscura, mi amiga Italia, trabajando pero escuchando temas paranormales buenísimos. ¿Hay directo en la noche? Sí, hay directo en la noche también. Diga número de página, tenemos un número de página que dice Luna, el del 107. El 107, acá en Guadalupe dice de la página 30. Vamos con la página número 107, a ver de qué trata. Esto siempre es interesante porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. El 107. Dice, el 107, miren, dice... Milagros de Eduardo el Confesor. No sabemos de qué trata esta. Esta no me la sé. Gracias a toda la gente que me apoya con los superchats. Dice qué significa si un ente te dice abre la puerta, abre la puerta. No sé, quizá la puerta de su eh, caja de muerto, ¿no? O la puerta de qué? De su corazón. La puerta de su corazón. Ahí están los relatos, los milagros de Eduardo el Confesor. Es una historia chiquita, así que se las voy a leer. Yo nunca había leído sobre esto, así que es buena oportunidad para leerlo. Y les agradezco a toda la gente que me está apoyando. ¿Qué se, qué se, qué se quedó encerrado? Buena actuación, Luna, Luna Libros. Muy bien, vamos a ver Milagros de Eduardo el Confesor. Vamos a ver de qué trata esto. Dice, el monarca inglés Eduardo el Confesor, cuyo reinado duró del año 1042 al 1066, fue famoso por su humildad, piedad y justicia. En los anales de Roger de Hobden, escritor del siglo XII, se registran tres milagros de Eduardo. Poco después de convertirse en rey, Eduardo se cruzó con el leproso en su camino hacia la iglesia. Los funcionarios intentaron alejar al hombre, pero Eduardo les ordenó que lo dejaran. Entonces el leproso gritó al rey, ¡Te imploro por Dios vivo que me lleve sobre tus hombros hasta la iglesia! Pese a las protestas de los cortesanos, Eduardo se inclinó y les ordenó que se levantaran al leproso y lo pusieran sobre sus hombros. Entonces oró por la salud del hombre y al entrar a la iglesia, el leproso sanó y su cuerpo quedó íntegro. Ese es uno de, de los milagros de Eduardo el Confesor, un, eh, un monarca inglés, un monarca inglés era un rey y también hacía milagros. Esto me sonó mucho a, a Jesús, no? Que cura a un leproso. La lepra era una enfermedad terrible que quien la padecía terminaba por morir eh, cayéndose los pedazos de carne. Actualmente ya no hay registros de que haya, o sea, sí hay lepra, todavía hay lepra, pero ya no hay muchos casos eh, que, que traten sobre personas con lepra. Se dice, no sé si ustedes, bueno, los que no son de México, no sé si haya en sus países, pero en México hay un, eh, un animal que se llama, el ¿cómo se llama el animal que tiene lepra? Este... El armadillo. Los armadillos tienen lepra. Si tú comes la carne del armadillo, estás propenso a contraer lepra. Eh, entonces, si de pronto hay casos, el armadillo es muy rico. No sé si en sus países haya armadillos, les voy a traer un armadillo para la gente que no sepa qué es un armadillo, porque hay gente que aunque no me lo crean, no sabe qué es un armadillo, eh, porque vive en, una, en otros países y desconoce qué son los armadillos, pero yo he comido armadillo y es muy, muy sabrosa su carne, se las voy a traer. A ver, les voy a traer un armadillo para que ustedes lo conozcan. ¿Ya has comido armadillo? No. no, no, no bueno. bueno, aquí está el armadillo. Este es el animalito que si te lo comes te da lepra. Aquí lo pueden ver. En todas las pantallas se está viendo. En la transmisión de YouTube, en la de Facebook, en la de TikTok. Buenas tardes. Saludos, Oxlack. Saludos desde León, Guanajuato, Fernando Aranda. Ahí lo tenemos lamentablemente este armadillo estaba completito, lamentablemente mis gatos le mordisquearon las orejas al pobre armadillo, pero estaba completito, está bien bonito el animal vean qué chulada entonces estos animales si te los comes te puede dar lepra, armadillo en el norte de Chile fabrican un instrumento con su caparazón este instrumento se llama quirincho mi abuela hacía tamales de armadillo. En serio, Esther, han de haber estado deliciosos esos tamales. Aquí le decimos kuzuku. Dice, ¿en dónde, ¿en dónde le dicen kizuku? En Sinaloa hay mucha lepra. Ya no pensé, la verdad, soy de Culiacán y mi sobrino está estudiando medicina y me dijo que es bien común aquí. En Sinaloa hay mucha lepra. No manches. O sea, antes la lepra sí era la enfermedad de que de que te daba y mandaban a todos los leprosos a vivir en una zona específica para que allá todos se murieran. Si tú tenías un familiar que tuviera lepra, lo mandaban a las cuevas, a lugares donde eh, les llamaban el Valle de los Leprosos. Y ahí todas las personas con lepra, pues les, les echaban comida ahí para que sobrevivieran, pero al final de cuentas terminaban muriéndose todos en el Valle de los Leprosos, ya que la lepra es muy contagiosa. Por eso mandaban a todos los leprosos a un lugar a que se murieran. Era muy terrible si les daba lepra en aquella época. Dice: en El Salvador les llamamos Cuzuku. ¿Quién dijo eso? Si en Yucatán y en diferentes estados se comen. Sí, claro. Yo es lo que estoy diciendo: que en, todos, en muchos lados se come, pero te puede dar lepra. En Colombia le dicen GRGR. No sabía que le llamaban así en Colombia, GRGR. Kuzuku, Kuzuku, voy a tomarme una fotografía y voy a poner en mi Facebook cómo le llaman a este animal en sus países, porque parece que sí hay en todos los países, pero les llaman de diferentes formas. Bueno, vamos a seguir con la historia. ¿Cuándo vas a subir una cuenta en Telegram? En Telegram ya son demasiadas redes sociales, no sé, ¿para qué sirve Telegram? Es como WhatsApp. Es, ¿Y para qué lo quieren? Eh? ¿Para qué quisieran Telegram? Pues, no sé, pues. ¿No ¿eh? es como WhatsApp, verdad? ¿No? Sí, Spotify, YouTube, Instagram, algo así. No le, no le veo chiste en Telegram. Muy bien, el GRGR se va a su casita. Lo voy a, a dejar y vamos a seguir con la historia de este rey que hacía milagros. Entonces este rey le hizo el milagro a esta persona que tenía lepra de curarle la lepra. Pero para curarle la lepra solo Jesucristo lo hizo. Que, se, que esté escrito solamente Jesucristo. Pero veo, bueno, aquí vemos que hay un rey que curó la lepra a una persona. El jerejere se va a su casa, el kuzuku, el kuzuku, está rica la, la carne esa, del... están bien bonitos esos animales, siempre me ha gustado, ¡Ay, casi me caigo, me ha gustado mucho siempre ese animal, el amarillo yo tampoco le veo el chiste al telegram dice Dax Salinas, gracias a María de la Luz Martínez que lo está viendo allá en YouNow gracias a toda la gente que me apoya con sus likes en YouNow ¿dónde están sus likes? las ruletas ¿dónde están gente en YouNow? Apóyenme con esas ruletas en Instagram creo que se pueden compartir, se puede dar likes creo que se pueden dar otras cositas ahí píquenle porque yo no sé cuántas cosas se pueden hacer en Instagram pero les agradezco que estén aquí y también en YouTube y también en Facebook que ya hay estrellas Gracias a toda la gente que me está aportando con sus estrellas, me está ayudando. Son nuevas las estrellas, así que aprovechémoslas. Gracias a todos por apoyarme con sus estrellas. Vamos a seguir, ¿qué más hizo este rey? En otra ocasión, Eduardo fue a una tesorería en compañía de la reina y del conde Harold. que le sucedería en el trono? A observar los fondos recaudados para gastos militares y de la Casa Real, el dinero se había reunido sin conocimiento de Eduardo cobrando un impuesto sobre las tierras en todas las provincias inglesas dentro de la tesorería visible solo para él, Eduardo vio al diablo sentado sobre el dinero cuando el rey le preguntó ¿qué hacía ahí? el diablo dijo que estaba cuidando lo que le pertenecía ya que había sido arrebatado de manera injusta a los pobres, Eduardo ordenó que el dinero se devolviera de inmediato a quienes lo habían dado ¿cómo ven? yo no sé yo no sé cómo alguien pueda ver al diablo. Al diablo se le describe, pues, este, de esta forma, color rojo, con, con cuernos, con cola, y, y, pues, aterrador. Pero otras personas dicen haber visto al diablo en forma de un traje, con sombrero de copa. Una, o a otras personas dicen que el diablo es una persona muy, muy guapa, un hombre muy guapo, porque él era Luzbel. Recordemos que Luzbel es la luz bella, eso significa Luzbel. Fue precisamente por, por el ego que tenía Luzbel en el cielo, por sentirse un hijo de Dios, el más bello, el más bello hijo de Dios, pues hizo su rebelión de ángeles y por eso Dios los expulsa a la tierra. Y por eso se supone que el dios, que el dios, que el diablo es muy guapo, que es un, un muchacho muy galán hay unas leyendas que hay en las discotecas que dicen que en México, yo no sé si en otros países, pero dicen que en la discoteca o en el bar, etcétera, entra un hombre muy, muy guapo, de ojos de color, rubio, y que empieza a bailar con las mujeres, y que de pronto, que, que se dentro del baile, que al, al muchacho este se le cae una bota, y que trae las patas de cabra, y que entonces se le va la luz, y eso cuentan en muchas discotecas, no sé si a ustedes les ha pasado esas historias, y que es porque el diablo va a, las, a los antros, al diablo le encanta ir a la disco, a los antros, a los rodeos, Carlos Armijo dice, con patas de cabra, órale, debo de ser el diablo, dice artesanías, bitch". Oh, la manzana de la discordia, dice el matatán, y en la Biblia Dios asesinó más personas que el diablo, dice Andrés Bla, Andrés Blanco. Pues sí, ¿no? Sí, y deja marcada donde toca la pareja. Sí, y deja marcada, marcas donde toca la pareja. Ya ven, así que gente, mujeres, específicamente esas mujeres que les gusta andar bailando, les gusta ir al antro y que les gusta ahí coquetear con los, con los hombres guapos, cuidado. Mejor agárrense a los feitos, porque el guapo puede ser el mismísimo diablo. Yo no sé por qué lo pintan tan, tan demoníaco, tan terrible, tan espantoso. Si sí, es luzbel, eh, significa luz bella, o sea, completamente hermoso es el diablo. Así que ahí hay una contradicción en muchas de las historias que se narran, porque o es terriblemente eh, feo, o es muy, muy, muy bello. Así es el diablo. Entonces aquí el rey este lo ve sentado en el dinero y le dice que eh, le pertenece. ¿Saben otra cosa? Está interesante esto, de que se nos ha inculcado en la historia de que el dinero es del diablo, de que el dinero es malo. El dinero es una forma en, en que la sociedad Comenzó a hacer el intercambio de productos. Gracias, Evelyn Chulada. A Tadialo también. Gracias a Buggy, a Mr. Pato, que están aquí. A Ani Cherry 29. Yo digo que es guapísimo, dice Ani Cherry. Eh, eh, Ed García, cuando vienes a Torreón, Coahuila? Fíjate que me falta era Coahuila. He explorado muy poco Coahuila. El diablo tiene perfume fino. Ha de oler rico el diablo, seguramente. María de los Martínez. Fíjense pues dicen que huele a azufre, que azufre huele como a huevo podrido, pero al estar muy guapo, ni modo que ande oliendo a huevo, podrino, a huevo podrido, yo creo que no. Dicen que entonces el dinero es del diablo, que quien tiene dinero o posee dinero, puede ser que, que sea una mala persona. Eso nos lo han inculcado desde toda la historia, pero nos lo han inculcado para que nosotros no deseemos tener mucho dinero. Y esto es para que los que están, los que tienen poder, los que son más vivos, se queden con el dinero. En la iglesia se les ha inculcado, la iglesia católica, discúlpenme si hay muchos católicos aquí, aquí se les inculcó precisamente que el ser adinerados pudiera hacer eh, que, que fuera malo. Y entonces es como, a ver, ese dinero mejor démelo aquí a la iglesia, porque ese dinero es del diablo, es, del ma es malo, los hace hacer malas personas pero no, eso es simplemente porque quieren, a, quieren vernos a todos los demás jodidones y los poderosos quieren tener el dinero. El dinero no es del diablo, el dinero en, en cualquier mano simplemente es un papel de cambio. Aquí los únicos malos son las personas, pueden ser buenas o pueden ser malas con o sin dinero. Entonces yo no sé por qué aquí el diablo se le se le aparece en el, en el lugar donde estaban todos los dineros, el dinero, y dice que ese dinero le pertenece porque le fue arrebatado a las personas de mala forma. Así que el rey lo que ordena es devolverle el dinero a aquellas personas que se les fue quitado con un impuesto mal logrado. También cambia la leyenda, y es una mujer o el diablo, le, le vendes tu alma, exactamente, sociel, socielo globs, no, socielo rojo blogs y yo deseo tener mucho dinero. No es malo desear tener mucho dinero, gente. Nunca se vayan a sentir mal por decir que desean tener mucho dinero. Deseenlo. Si, si desean tener mucho dinero, exprésenlo, díganlo Nunca se sientan mal. No se sientan malas personas. Siéntanse mal cuando sean... Eh, que tengan malas formas con la sociedad, ¿no? Que piensen cosas negativas, que sean malos con otras personas. Siéntanse mal si... Si hacen cosas malas... Pero no por... Por querer tener dinero, eh... En lo absoluto... Tengan en todo el dinero que quieran... Para mí que Oxlack nos dice eso... Para que chicas no bailen con nosotros... Dice Taidialo... Porque Taidialo se, se cree muy guapo... Entonces... Sí, chicas... Bailen con los feos... Los feos no son el diablo... Sí parecen el diablo... Pero... No son el diablo... Los guapos son los que son el diablo... El diablo ha de oler a Versace... O oh, Dolce Gabbana, dice Evelyn Avilés. esa Evelyn Avilés, imagínate. Si ha... No, pues sí. Oxlack, ¿tú, tú sales a discotecas, nota diálogo, ya no salgo a discotecas, porque me confunden mucho con el diablo. Entonces, es, es un poquito, es un poquito, no sé, me, me molesta un poco. Me siento incómodo, es incómodo que cada que entres a un antro, pues te confundan con el diablo. Es, ya llegó el diablo. Es, pues es feo eso. Yo digo que el diablo es chido. Dice el maquinista de acordeón. Gracias. ¿Tú qué perfume usas Oxlack? Uso Voyage. Voyage. Voyage de Náutica. Me gusta ese Voyage. Voyage de Náutica. Yo prefiero salud. Hay que decretar éxito. Pero lamentablemente yo no. Es como no salgo, no uso mucho mi perfume. Entonces ahí lo tengo, ahí ahí lo tengo, casi no se me acaba porque no salgo, no soy mucho de echar mi perfume, porque pues como, como me confunden con el diablo, pues en los antros no necesito perfume, solo con, con mi apariencia ya, Bárbara, gracias por mil likes, gracias a toda la gente que me está apoyando, con sus likes, con sus compartidas, con los superchats, con las estrellas allá en Facebook, gracias, Mauricio Ortiz también dice, para tener dinero hay que trabajar, es lo más seguro, saludos, Mauricio Ortiz, les voy a dar un consejo eh, eh, sobre eso. Sí, para tener dinero hay que trabajar. Pero eh, no hay que trabajar duro. Hay que trabajar inteligente. Las fortunas se hacen no trabajando duro. Se hacen trabajando inteligentemente. El primer paso es trabajar duro. Porque ahí aprendes a hacer dinero. Porque ahí aprendes el valor del dinero. Porque ahí aprendes el esfuerzo y lo valoras. Pero cuando ya trabajaste duro, comienzas a aprender que ya no hay que trabajar duro, sino hay que trabajar inteligentemente para tener dinero. Así que son pasos. El dinero no solamente eh, se, se gana y ya, se gana y se gasta, no. Para tener dinero el, es un arte, todo un arte. No cualquier persona puede tener mucho dinero hay que estudiar, hay que aprender, hay que tener conocimiento para tener dinero y mantenerlo, porque ganar dinero es fácil, mantenerlo es lo verdaderamente difícil, ese es el arte, el arte de tener dinero, si uno tiene capacidad, tiene don y demás para hacer dinero, pero los que son mejores son los que tienen el don, la capacidad, la inteligencia, el arte de tener ese dinero abundantemente y constantemente, eso sí debe de ser algo algo más difícil que solamente hacer dinero, hacer dinero de verdad es fácil muy bien, vamos a, a seguir con lo, vamos a terminar con esta historia y dice un día en que ya se ha postrado ante el altar durante la misa Eduardo tuvo una visión en la que el rey de los daneses armaba un gran barco para invadir Inglaterra pero justo cuando dejaba cuando bajaba de un bote de remos para subir al barco, el rey el rey danés cayó al agua y el barco se deshizo inmediatamente en pedazos. El rey sonrió ante esta visión y dio las gracias a Dios. Al terminar la celebración, el obispo preguntó al rey la razón por la que había sonreído. Eduardo relató su visión y pidió a todos los presentes que tomaran nota del día y de la hora. Del día y de la hora. Los mensajeros enviados a Dinamarca confirmaron que lo que el rey había sabido a través de su visión ocurrió realmente el día en que asistía a misa, milagros, o sea que el rey tuvo una premonición, una visión, observó que un rey danés lo iba a atacar, pero terminó por destruirse su barco y ya no pudo ir para, para hacerle la guerra, no tuvo una visión, hay personas que tienen ese tipo de visiones, son dones, entonces este rey que yo no conocía, y que es un rey inglés, pues hizo un milagro, eh, tuvo una, una visión y también vio al diablo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que este rey tenía poderes sobrenaturales? Pues eso es lo que dice la historia. Yo no conocí esta historia, por eso son buenos los libros, porque nos hacen aprender cositas que de verdad jamás hubiéramos conocido en ningún otro lado. Y para que lo conozcas necesitas a alguien que haya leído muchos libros. Y por eso son estas tardes para que platiquemos de las cosas que encontramos en los libros. Oxla, sea, ¿qué piensas del Caballero Paranormal? Pues que si es un caballero, ha de ser muy respetable. <risa> no, pues mi hermano, fíjate que lo del Caballero Paranormal lo entrevisté cuando sucedió lo que... Cuando de pronto fue al cuarto de la bruja, donde una supuesta bruja lo jaló y lo quemó. Eh, Creo que Caballero Paranormal, eh, a pesar de que también me mostró muy buena onda, creo que hizo ahí una falsedad. Creo que ese video donde una bruja lo ataca y lo, lo quema y se empieza a quemar él, creo que es un video que lo prepararon. Porque yo me acuerdo en esa entrevista que le estaba preguntando sobre la bruja, la bruja y cómo la viste, porque en el video se ve que deja la cámara. Y entonces, en lo que él está como examinando un cuarto que está en medio de un cerro, está solo, de pronto se acerca a la puerta y lo jala algo y lo empieza a revolcar y no se ve nada en la cámara, nada más se escuchan los gritos. Y de pronto entra como que a gatas y entra quemándose. Se le está quemando el, un chaleco que traía. Y entonces dice que una bruja lo revolcó y la bruja lo quemó. Pero yo cuando le hice la entrevista, eh, le preguntaba sobre ese caso, sobre cómo lo había revolcado la bruja, sobre qué había sentido, sobre si la había visto, sobre un montón de cosas y él me evitaba las preguntas, me contaba otras historias de otras exploraciones sí, sí, esto pasó esto, pero fíjate que la otra vez fui a la escuela y en la escuela sí me apareció una niña, tengo grabada a la niña fantasma y yo, sí, no, pero yo te estoy preguntando por la bruja y me evadía y me evadía, y me evadía lo de la bruja entonces es lo mismo de siempre si les suceden fenómenos tan paranormales, tan interesantes tan impresionantes ¿por qué no siguen investigando ahí? ¿por qué no quieren dar entrevistas sobre eso? simplemente es porque es eh, falso lo que hacen y eso es lo que ya no me gustó de Caballero Paranormal que bien le hubiera podido hacer más entrevistas por otros casos, pero como todos los exploradores paranormales deciden hacer fa eh, cosas falsas, charlatanería y eso eh, eso a mí no, no voy con la charlatanería, a mí me molesta bastante la gente que miente o la gente que quiere hacer eh, pasar por verdaderas cosas, cosas falsas y que los engañen a todos ustedes. Oye men, ¿cómo se llama el video que subiste hace unos años sobre un duende que tenía algo en la cabeza? Ah caray, ¿un duende que tenía algo en la, cab en la cabeza? No me acuerdo mi hermano, ¿qué hacía ese duende? Ese caballero paranormal es más falso que existe, ya no sabe qué inventar para que le donen dice John RBPM ¿eres de Toluca? dice Mario Espinoza 203 ¿qué comentarios lees de YouTube? ¿verdad? los leo de TikTok, de YouNow de Facebook, de todos lados mi hermano y de Instagram también saludos desde Perú, gracias a Maiko Maiko Torres Torres, saludos desde Perú un abrazo, el dinero es dinero, el dinero es dinero el dinero es dinero, aprende algo dinero dice Atiro. ¿a ti no se te empezó a caer el cabello con la vacuna? No, a mí se me caía ya... Ya por la edad, mi hermano... La vacuna, no... ¿Qué perfume usas, compadre Oxlack? Voyage, de Náutica... El dinero es necesario, claro... ser ambicioso no es malo, mi estimado Oxlack, Claro que no... El dinero es de MC dinero... El dinero es dinero otro que es, dice Astiro... Ajá, la Iglesia Católica es la mayor organización... Que roba dinero a las personas... Tu suéter del América Navideño... No manches, me lo voy a quitar... Me lo voy a quitar ahorita mismo... Saludos desde Swiss, Suica, o desde Suiza, Adriana de Lima, o desde Suecia, Adriana. Porque ya no hay encuentro con lo desconocido? Gabriel, todas las noches hay encuentro con lo desconocido. Yo creo que no te llega notificación, pero todas las noches hay encuentro con lo desconocido. Tuvimos un break ahorita por Navidad y todo eso, así que no transmití el fin de semana, pero ya, o desde hoy, ya hay encuentro con lo desconocido. Saludos desde Colombia, Oxlack, Luis Castillo, gracias. Sí parece el suéter de la América, híjole. Me lo voy a quitar en serio, no manchen, eso es lo peor que me pudieron haber dicho el día de hoy. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Hola, buenas tardes a todos. Saludos, Luis Fernando. ¿Qué parecería como un pitufo y que encontraron unas personas el día de campo? Ah, ese es el gnomo de Girona. Ese caso se llama el gnomo de Girona. Oxla, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito... Ay, Dios mío, no, no sé cuál sea mi animal favorito. Tu te parece de príncipe, dice Mónica Montes. Yo desactivé y activé notificaciones porque no me avisaba. Mr. Pato, sí, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, me tienen bloqueados. La única red social que sí me promueve es TikTok. Así que sí, voy a empezar a hacer muchos TikToks. ¡Gracias, Andrea, hermosísima! Mi chulada hermosa me mandó 2,500 likes. Genial, gracias a Jan Yunao por el apoyo de los superchats, de las likes, de los eh, regalitos, de las ruletas. Gracias a todos por apoyarme en estas tardes. Dígame otro número para ver qué otra historia agarramos de aquí. Dígame otro número de página para ver qué, qué historia vienen. Otro número del 1 al. Del 1 al. Al 450. Del 1 al 450, un número, un número, número, número, la 1, número, uno, número, la 1, número, las 2, un número, número, quien dice más, dice el 60 a la 1 en TikTok, dice el 333 en TikTok, el 72 en Guillermo Memo, en la página de Facebook, quién dice más, quién dice más, 85 Adolfo Escalente, allá en Instagram, en YouNow también tenemos, y en Instagram también, en Guadalupe el número 23, el número 33, vamos a, a poner el 333, me gustó el de Yuri, allá en TikTok, que dice 333, vamos a ver el número, miren aquí tengo un reconocimiento un reconocimiento de una caminata que hice de tres días con los scouts, gracias a Josué Herrera por 20 pesotes hola Ox, te sigo desde el caso de la niña del peluche, interesante ese caso, hace unos días me estaba acordando de ese, de la niña del peluche se escucha bien feo, verdad pero así se llamaba ese caso el caso de la niña del peluche. Pero es que parecía, es que un peluche se movía. Ah, okay. Sí, pero sí se escucha bien feo, ¿verdad? Del peluche. Josué Herrera me estaba acordando de ese caso del niño, de la niña del peluche. 333, vamos a ver. Me pidieron en TikTok el 333. ¿De qué creen que sea? Fenómenos paranormales, extraterrestres, criptozoología, misterios, terror leyendas, iglesia, digo religión, 333, 311, 319, 337, a ver qué cosa interesante encontraremos, 333 dice, un consejo profesional extraordinario, no sé de qué trate, pero parece que es como de la ouija, ¿eh? es como de la ouija, aquí hay hay algo raro, no sé, ¿de la ouija? No sé, ¿qué opinas de Ricky Velázquez, mi bro? No, pues, falso, falso. O ¿qué piensas del juego del Joker? ¿Qué es el juego del Joker, tú sabes? No sé. Güey. No sé el juego del Joker, ¿eh? Adolfo Escalante, uno de los videos que más me gusta es el del grifo. Ese también se escucha algo raro, ¿no? El grifo, el grifo, la niña del peluche. Pues, ¿qué creen que yo hago videos de qué o ¿Qué? <risa> Dice, tengo cuatro mil puñititos. ¿Cómo te los mando todos juntos? Puñititos. Puñititos. Puñititos, dice Carolina Alonso. <ríe> pensé que me la estaba mentando, pensé que era una grosería, <ríe> pensé que me estaba albureando, pero cuando leí Carolina dije, ha ah, de ser, ha de ser algo, algo bien. No, no me están albureando. <ríe> puñititos. Oxlack, o sea, en Ecuador el duende Tintín. Hoy sí, también, hoy, ayer, ayer estaba viendo un video que me mandaron del Duende Tintín. Voy a hacer un video sobre eso, porque personas encontraron el cuerpecito de un Duende Tintín, pero estaba como como destruido, como que el gato o el perro lo habían, lo habían habían se lo habían comido y habían quedado las manitas y las patitas, y las están agarrando y todo eso, y decía que era el Duende Tintín. Es que tengo muchos videos que tengo guardados y ayer los estaba revisando y me salió uno de esos. Siempre veo la repetición y pensé que este era igual era repetido. Hasta ahorita estoy reaccionando que está en vivo. Estamos en vivo y en directo. Son las 4.24 de la tarde hora centro de la Ciudad de México. Eh, estamos en YouNow, en Instagram, en TikTok en Facebook, en YouTube y en Twitch, seis plataformas al mismo tiempo. Vamos a ver lo que dice Un Consejo Profesional Extraordinario, no sé de qué trate, pero vamos a leerlo. El cantante de ópera estadounidense David Skull atribuía el inicio de su carrera en 1892 a un mensaje en una tablilla, aparato inventado en 1853 para establecer contacto con los espíritus, ya ven, era como una cuija. No, como una ouija, una ouija. Cuando el cantante trataba de decir entre dedicar, entre dedicar, decidir entre dedicarse a una carrera de concertista o buscar papeles operísticos, asistió a la demostración de una tablilla. Aun cuando no estaba tocando la placa ni había hecho preguntas, el instrumento trazó al parecer las palabras la ópera, sin dudarlo. Luego respondiendo a sus preguntas, la tablilla le aconsejó concentrarse en cuatro óperas. Charles Häuser, Tristan e Isolda Aida y los maestros cantores. Es que estaban en otros idiomas, entonces no supe cómo leerlos. Y los papeles específicos que debían estudiar. En consecuencia, cuando se le pidió sin mucha anticipación que interpretara dos de estos papeles, estaba listo para hacerlo. Bispam atribuyó su éxito a la tablilla. Pudo este consejo provenir de poderes elevados. ¿O de un amigo o pariente que estaba cerca? ¿O bien como la carrera ocupaba sus pensamientos, buscaba solamente una conformación de sus propias preferencias? ¿Sus pensamientos pudieron alcanzar la mente del operador de la tablilla? ¿O quizá alguna forma de psiconesis pudo haberla con, controlado? Este incidente es una buena base para la especulación. La tablilla se usó para comunicarse con los espíritus hasta que apareció la tabla Ouija en el siglo XX. Estamos hablando de la tablilla que dice que era antes de la Ouija. Ahorita les voy a enseñar una, una imagen de la tablilla y está bien interesante. Me gustaría mandar a hacerla y, y poder usarla. Está interesante esto ni si la tablilla se usó para comunicarse con los espíritus hasta que apareció la tabla Ouija en el siglo XX. La pequeña pieza de madera con forma de corazón tiene en la punta un orificio para un lápiz y dos ruedas en su parte más ancha. Cuando una o varias personas colocan los dedos en la tablilla durante una sesión, el lápiz puede trazar palabras en un papel colocado abajo de ella. Sin embargo, el mensaje resultante puede a menudo atribuirse al control inconsciente o consciente de quienes manejan el aparato. Aún así se cubrirán los ojos de quienes lo utilizan. Hay poca seguridad contra el fraude. A veces, a, lápiz escribe, a veces el lápiz escribe borrones ilegibles que los participantes pueden interpretar a su antojo. A pesar de todos estos inconvenientes, la tablilla fue método popular para obtener mensajes de los espíritus. Un importante espiritista inglés, Stason Mos, Moses, solía recibir comunicados que luego publicaba publicaba bajo el seudónimo de M.A. Oxon, Sir William Barrett de la Sociedad de Investigación Psíquica. Informó de muchos casos de utilización acertada. Sin embargo, la tablilla también se empleó mal para obtener ganancias personales, por ejemplo en el llamado gran caso de la tablilla del año de 1903. Henry Shepard Hart tuvo éxito en su demanda contra Charles y Madeline Sturt por aconsejarle mediante el uso de la tablilla que diera el control de su considerable herencia, que se diera el control de su considerable herencia. Predicción del futuro, Mediums. Ok, entonces esto es con una tablilla, les voy a enseñar cómo es. Miren, aquí se lo voy a acercar primero a la gente de Facebook y de YouTube. Vean cómo era la tablilla. Era como, como el mando de la Ouija, es idéntico, solamente que este tiene rueditas, y tiene un lápiz ahí y una hoja abajo para que la gente pregunte y mueva y se interpretan los dibujos que está, que esta raya en la hoja. Esta tablilla está interesante. Es, es fácil de hacer, eh. Pudiera hacerla, pudiera hacer la tablilla y pudiera, este, pudiera hacer algunas. Sesiones de tablilla. Mira, ahí se los estoy enseñando a la gente de TikTok. Ahí está la tablilla. Es muy, muy fácil de hacer. Tiene rueditas y todo eso. Y va dibujando cosas. Y ahí se interpreta. Esto, esto podría, para charlatanes, sería muy útil. ¿eh? Yo podría hacerla. Podría intentar hacerla e interpretarla. Ahí está la gente de... De, de, de, de YouNow, ahí está la tablilla. La estoy mostrando. Ahí está la tablilla. Con eso se, se comunicaba uno con los espíritus en aquella época. Y aquí tenemos a la gente de Instagram. Ahí está la tablilla. ¿Qué les pareció? ¿La habían visto alguna vez? ¿Habían visto esa tablilla para comunicarse con los espíritus? ¿Saben qué? Yo creo que yo tengo una y no me había dado cuenta. A ver, déjenme ver. Bueno, entonces aquí el personaje dice que decidió, entre ópera y concertista, decidió ser parte de la ópera y le fue muy bien porque eh, le hizo caso a la tablilla, lo que la tablilla le dijo. Déjenme ver si aquí tengo algo. Ah, no. Ah, no. No, ya guardé la caja, pero una vez, los Doritos, Doritos, la marca Doritos en México, eh, me mandó una caja con un triángulo que hacía la imitación de un Dorito, y, y era algo así, tenía algo como de terror y, y se movía. La voy a buscar, voy a buscar esa, esa cajita y a lo mejor podemos utilizar ese. Y si no voy a mandar a hacer uno, porque es fácil le pongo rueditas, le pongo el lápiz, pongo una hoja abajo y hacemos una sesión como de hipnosis y ya lo que raye lo interpreto. Podría ser, ¿eh? Podría ser un charlatán también. Sí está fácil. Sí, sí, los Doritos me mandaron una caja porque querían que hiciera una publicidad para ellos y me mandaron una caja, pero no recuerdo dónde está ahorita. Es que como tengo tantas cosas, yo los guardo ya como en una bodega, guardo cajas llenas de cosas que me dan, eh, cosas que me regalan, por ejemplo, eh, cosas que compro y las voy cambiando de lugar. Entonces lo que necesito ya es una nueva casa porque ya no me caben las cosas. Y ahí debe de estar esa de Doritos. Y se los voy a enseñar después, los voy a buscar. Hola, te sigo desde 2013 y los primeros tomos de criptozoología. Saludos, te hackearon Oxlack. ¿Por qué, Esther Hernández? ¿Dónde me hackearon? Charloteando con Oxlack ¿Y las gafas de robot? Aquí están las gafas de robot. De hecho, ya me las voy a poner porque ya me está lastimando. Juego tipo Charlie Charlie. Exactamente, es un juego tipo Charlie Charlie. Oye, ¿te enteraste del tsunami de Bolivia? En Bolivia no hay mar, mi hermano. En Bolivia no hay mar. Eh, ¿Qué más me mandó un mensajito? Oh, Betty Parra, ¿cómo estás? Gracias a Betty Parra. O oh, a Ultragamer, un abrazo, Ultragamer. Qué onda, qué bueno verte por acá, gamer nuevamente, gracias a toda la gente que está aquí en esta transmisión. Vamos a hacer una transmisión cortita. Eh, estamos hablando sobre cosas que encontramos en los libros y ya contamos varias historias, ¿no? Está interesante esto porque ya no, no, no sabía lo de la tablilla y es fácil de hacerla y es como una ouija. Así que hoy aprendimos algo nuevo, ¿no? Ese rey de chocolate inglés que hacía milagros. Y una tablilla para comunicarse con los espíritus. ¿Qué opinas de las personas que dicen wuhu uh, en persona? Hay personas que dicen wuhu. Uh, tú dices así, ¿no? Ah, no, sé, <risas> no, no me expongas. Es que dice, ¿qué opinas de las personas que dicen uh-w? ¿Qué es eso? Ah, no, eso es una carita según yo. Güey. ¿Es una carita? Sí, no. No sé, no sé, no sé, no sé. Que vaya. Uh, uh. los bolivianos son todos solteros ya que no tienen derecho a, a amar. Ah, buena, buen chiste, buen chiste ese. ¿Dónde descargo la, la gracia del chiste de Bolivia? Dice Mark Zodiel. Oxlack, casi te desmayas de la presión cuando jugaste la ouija, mejor ni lo intentes, jajaja. Ja, ja. ¿Dónde, cuándo, José? ¿De qué hablan? Porque aquí todo. ¡Uhu! -huh, dice Mr. Pato, uh -huh. Uh -huh. ¿O qué es algo nuevo? No sé. Se están poniendo uhu -huh en los comentarios. <risas> <risas> Uwu. Uh -huh. ¿Es algo nuevo que no me he enterado? No es, es un nuevo meme. ¿Qué de qué trata esto? ¿Dónde compraste tus lentes? En Amazon, búscalos como lentes cíclope, y son para, para fiestas, para que te disfraces de cíclope. ¿Qué onda eso del regga? Eso es, de, eso es reggaetoneros. Hola Oxlack Dimas, pero hola saludos, hola Oxlack. Bueno, vamos, vamos por otra historia más. Antes de que ya me vaya a comer, vamos por una historia más. Oxlack Kawaii, dice familia, de cerrar la Así que díganme un número, un número. Recuerden que después vamos a, a ver los demás libros, ¿eh? O sea, tengo infinidad de libros, no nos los vamos a acabar. Infinidad de libros. Pero oye, estamos con rumbo a lo desconocido ¿pudiste resolver mi caso Dimas? ah Dimas pues mira Dimas me dijeron que era parte de la película así que hasta ahí quedo yo está el 214 de Evelyn alguien más, alguien más, 214 de Evelyn a la una 214, 222 de Adolfo Escalante 222 es Adolfo Escalante 150 de Gaby West vamos a hacerle caso a Gaby West porque dice el 150. Vamos a hacerle caso a Gaby West en el 150. Vamos a ver qué hay en la página 150. Pues dos cosas que no sabía, ¿eh? Pues claro, porque no las había leído. Así que, bien, hoy aprendimos sobre la tablilla, ¿eh? Todos, todos hablan de la Ouija. Eh, todos le rezan a, a, a la ¿Cómo es? Todos le rezan a Dios cuando no conocen acá, ¿cómo es? No me ¿El meme? Este, ¿A cualquier santo le reza? Ah, El sí. que, no cualquier... eh, eh, que no conoce a Dios, a cualquier santo le rezan. O sea, todos los que todos los que hablan de la Ouija no conocen la tablilla. O sea, están chavos. Aquí sí sabemos de cosas paranormales, no que los duendes nacen de huevo. Hijo, no le hagan caso a los exploradores paranormales, me cae. Esos naves saben como arriar vacas. <ríe> eh, eh, diablo, diablo, sal de ahí, diablo, bruja, chica, bruja, banda! chija de la chinga, ah, no mames, ah, no mames, si el nahual y el duende se escuchó. Es que así hacen de... en las transmisiones así hacen. Compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, no compartan, compartan, compartan, ah, no, mami. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bruja, banda! Muy bien, entonces vamos al número 150. Estamos aquí en aprendizaje de fenómenos paranormales. De verdad, como están escritos en los libros. No hay ir a rear vacas en la noche en las exploraciones paranormales. Pareces viejito renegón, dice Belinda <risa> Viles. Otra vez vi un video... Eh, de unos exploradores según grabaron un monstruo verde, un monstruo verde, no, estos wey están cabrón no. se te metió el espíritu de Tizoc, dice Mr. Pato hoy vino el, hoy vino el investigador Tizoc, es que la otra estaba explicándoles como explorador de Iztapalapa Así de, chale hijo, no, no mames mucho dramatismo jajaja ja, ja seguir el anfitrión usted conoce algo para usted conoce algo paranormal dice sergio hoy hoy conocí dos cosas paranormales que no conocía mi hermano bien vamos al 150 dice dominios bajo el mar vamos a ver de qué trata esto la costa occidental de gran bretaña acoge varias leyendas de tierras perdidas como leedwood Wall entre Lansen y la isla sorlingans en francia a lo largo de las costas de bretaña se encuentran historias semejantes desde el siglo XII, en especial de la ciudad de Curls, que hoy se supone cubierta por la bahía de Dovanenes. Se decía que Curls, construida sobre tierra ganada al mar y defendida con diques, estaba gobernada por el rey Grandlon. Cierta noche su hija, Daud, confabulaba con el enemigo, robó las llaves de las puertas de las esclasusas, ¿esclasas? esclusas, Exclusas dice al abrirlas Carls se mudó y solamente Golan escapó de en un caballo. Los bretones creían firmemente en estas historias hasta 1792. Ardió una vela perpetua en la capilla de Notre Dame de Gerdon en Kimper para evitar que un pozo cercano se desbordara e inundara la ciudad. William Worcester. Fue el primero en mencionar en el siglo XV una tierra sin nombre perdida en Cornells. Hablo de bosques y praderas y de 140 iglesias parroquiales hoy sumergidos entre el monte San Michel y Cornelis en la isla Sornigans. Un siglo después, el anticuario Richard Curl identificó la tierra como Leungstone Zone. Relató cómo el mar inundó la zona y un hombre escapó en un caballo blanco. Richard Cole también asoció a Lungstone Zone con Leóncese, que en la leyenda del rey Arturo era el hogar de Tristán, sobrino del rey Mar de Cornelles, Aunque su primer nombre, Leonesis, Leonesis indica Lionesses de Lyontan, en Escocia, los cuentos de la tierra perdida de Cornelis parecen sustentados en los objetos hallados en el mar cerca de las rocas Seven Stone, llamadas Tregba, en la lengua de Cornelles, que significa una morada. Los pescadores aseguran haber sacado allí fragmentos de puertas y ventanas. Pese a estas historias, es poco probable que una gran inundación afectara alguna vez a todo el mundo celta. Aunque ya en el siglo V después de Cristo, los escritores se refirieron a Sorlingans como básicamente una isla, y las pruebas arqueológicas indican que en el mar que el mar las invadió en la época romana. Los oceanógrafos aseguran que las inmersiones de la tierra alrededor de Gran Bretaña al principio de la Edad de Hierro fue gradual. La explicación más probable es que los relatos de una tierra inundada surgieron en parte por los edificios y bosques sumergidos y en parte porque la misma historia se ha adaptado a varios lugares como la tradición de la Atlántida. Ok, se los voy a explicar en, en Chilango, en, en... ¿cómo se llama? En... ¿De dónde es eh, el Whatever tomorrow? De Iztapalapa. de Iztapalapa, se los voy a. Ay, no, es el de ¿El de Rey. También Wherever, creo que es de Iztapalapa. Sí. Se los voy a este a traducir en Iztapalapeño. Iztapalapeño. Pues que allá donde las Inglaterras, <risa> allá Chale, allá que las Inglaterras, pues como que son islas, ¿no? entonces, no no me sale, es que cuando escucho que alguien habla así se me queda, pero ahorita ya no, no. Bueno, entonces en Inglaterra, como son chale. varias. Son, ¡Chale! ¿Callá en Inglaterra? Pues callá que los ingleses que inventaron allá el Fucho, que, allá el, que es como Nesa, ¿no? Pero que está así en el mar, que había más islas. Entonces. Domin dominios bajo el mar habla precisamente de las islas que habían cerca de inglaterra y de escocia y de esa área de esa parte de europa que está eh, separada si ustedes no identifican cómo está el mapa de, en europa pues inglaterra escocia irlanda están separados eh, son como unas islas grandes pero alrededor tienen islas más pequeñas todo lo que está hablando aquí eh, esta historia es que precisamente había ciudades que fueron sumergidas, que se sumergieron y que estaban habitadas y que dentro de ellas pues había eh, pues ya ciudades ya organizadas y demás y eso es, eso es todo lo que habla, que debe de haber cerca de estas islas de, de Gran Bretaña, pues debe de haber ciudades sumergidas, ciudades no tan antiguas, no como una Atlántida de la que hablaban los griegos, o del que hablaba, ¿quién, ¿quién hablaba de la Atlántida? Platón, ¿no? No, no, no, ah, sí, no sé. Sí, no. sí, ¿quién es el maestro de Platón? Es, so, es Aristóteles, Sócrates y Platón, entonces sí es Platón. Ok, Platón hablaba precisamente de la Atlántida, de un continente que se había sumergido, una isla muy grande, desde donde vienen los Atlantes. No el Atlante de fútbol, los atlantes los atlantes los gigantes entonces en estas islas que se hundieron pues ya había como civilizaciones ciudades no ciudades pues sino como villas como personas metrópolis no una metrópolis que tiene muchos edificios entonces edificaciones ya y eso es lo que habla pasa que estos libros de reader digest tienen historias eh, como son traducidos al español son libros que tienen muchas historias de europa principalmente de inglaterra entonces casi todas las historias que encontremos aquí vienen precisamente de aquellos de aquellos lares de europa eh, fíjense que aquí en américa tenemos muchas historias muchas leyendas fenómenos paranormales y demás pero no ha habido muchos escritores como tal, muchos, muchas personas que se hayan dedicado a la recopilación de tantas historias, leyendas y demás. Y que hayan hecho libros tan, tan bien hechos, ¿no? Como lo, lo hizo la R R Reader Digest y muchos otros. Tengo muchos libros que hablan sobre estas historias que son muy buenos. Y estos son buenos de leer también porque traen muchas historias antiguas. Y precisamente de una parte que no conocemos, que es Europa, Asia y de todos esos lugares. Entonces, por ejemplo, hoy que hablamos sobre un rey que hacía milagros, un rey inglés, hablamos sobre ciudades que se sumergieron y que estaban alrededor de Inglaterra o del Reino Unido o de Gran Bretaña. ¿Qué tiene diferencia Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña? Tío Roy, ¿tú qué eres? Muy inteligente. Yo no soy inteligente. <risas> Yo no soy inteligente. <risas> y también aprendimos sobre la tablilla, que era como una tablilla Ouija. ¿Está interesante? ¿Está muy interesante esto? Y esto nos hace viajar. Los libros es lo que hacen, ¿no? Nos hacen viajar y conocer cosas o imaginarnos cosas que desconocíamos. Vamos por la última. Gracias a Gaby West, Oxlack, mi youtuber favorito. Gracias, Gaby. Cinco dolarotes que me apoyó en el superchat, Gaby. Abrazos, besos. Gaby, gracias por ese apoyo. Gracias a toda la gente que me apoya en YouNow, en TikTok, las estrellas en Facebook. Gracias por estarme apoyando con las estrellas, chicos. Gracias por esas estrellas allá en Facebook. En la noche también vamos a hacer transmisión. Vamos a ver las cosas que me han mandado en el correo, en el chat, en el WhatsApp y sobre las Historias paranormales que han estado surgiendo a lo largo de estos días. Oxlack, la Biblia del Diablo. La Biblia del Diablo, fíjate, Javier Medina se le llamó al Necronomicron. Pero el Necronomicron es eh, en realidad un libro, un libro de H.P. Lovecraft. Yo, yo recuerdo cuando era chico que hablaban sobre el Necronomicron. ¿Y qué es el Necronomicron? No, pues es la Biblia del Diablo. ¡Ah, su madre! Es una Biblia satánica, una Biblia oscura. Pero no, es solamente es un libro. Es un libro del novelista de terror H.P. Lovecraft. Eh, pero sí hay otras Biblias, no Biblias, tratados satánicos. En otras oportunidades vamos a hablar del satanismo, porque el satanismo es una corriente de ideologías. Se escucha feo satánico eh, se escucha feo la palabra satanista, satanista o satanismo, pero en realidad es una corriente filosófica de ideas. Y podemos leer en alguna otra transmisión, vamos a poder leer eh, los mandamientos satánicos, por ejemplo. Para que se den cuenta un poco de cómo es esta, eh, no, no sé si decirle secta o de alguna otra forma, pero es mucho filosóficamente. Está interesante lo satanista. que es diferente a lo satánico? Lo satanista es esto, filosófico, y lo satánico es otra cosa. Solo que mucha, mucha gente lo, lo confunde. Y por eso hay tanta confusión entre todo esto. ¿Has visto al youtuber Drag Spartan? Dice ser auténtico descendiente de brujas. Dice ser un auténtico descendiente de brujas. No, no lo, he, no, no lo has visto, no. Están hermosos los mandanos... Está de hermoso, los, manda los mandamos satanistas, los mandatos, ¿no? Se llama pinche Monce. <risa> <risa> pinche Monce, ¿por qué te pones pinche Monce? Porque, o sea, ¿Qué tal si le gusta ser ayudante de Che? Sí, ¿verdad? Siempre. Ah, pinche Monce. Ah, sí. ¿Qué videojuego te gusta, Nox? Pues mira, ahorita estamos jugando FIFA. Eh, Gané. También... Ah, sí ganaste. Sí. Ya me pasaste a segundo. ¿Estás en quinta división? Sí. Güey. ¿Con mi equipo? Sí. Me lo dejaste en cuarta, vas a decir. Yo te dejé en tercera. No, me lo dejaste en cuarta, perdí uno y descendí a quinta. ¡Ay, sí. no es cierto! Sí. Recuerdo cuando era chico que hablabas, hola Osler, pero solamente es un saludote especial desde la ciudad de Puebla. Soy tu seguidor desde hace mucho tiempo, solo que hasta apenas me reporto. ¿Cómo estás? Hola, saludos desde Puebla. Soy... Soy... Tus seguidores de hace tiempo, un saludo cordial. Sammy Aguirre, pues gracias, qué buena onda que me escribas. Qué buena onda que todavía te acuerdas de mí. Y aquí sigo transmitiendo, haciendo videos y contenido para todos ustedes. Así me ubica la banda, pinche Monse, dice. ¿Qué, ¿Qué, onda? ¿Qué onda, Monse? Me cayó bien. Me cayó bien. Te, le caíste le bien a mi amigo Droy. ¿Te lo presento? ¿Te presento a Droy, Monse? No. Mira. Sí, no, no, no se ve este... No se ve mala onda, ¿eh? Se ve bien, Monse. Mira, aquí te muestro su foto. A ver. No lo alcanzas a ver. Te voy a presentar a mi amigo Droy. ¿Dónde está su foto? Ahí. Ah, sí. Dice que sí, que a ver. Sí, hola. Hola, ¿dónde, dónde aparezco? ¿Dónde aparezco? Ver, hola, ahí hola. estás. Ahí está. ¿Ya ves, Monse? Órale, Monse. Nació el amor, dice Javier Medina. Ya me metieron un gol. No. Monse ya lo pusiste nervioso. Ya le metieron gol, no puede ser. Y está en la quinta. En la quinta liga. ¿Cómo se llama? En la quinta División, división o no manchas. ¿Cuándo habrás más videos de criptozoología? León Padilla. Pues eh, tengo que hacer, tengo que hacer. Pues claro, es mi... Es uno de mis temas favoritos. Vamos por el último. Ese gordito se me hace conocido. Dice Kip. ¿Quién dijo? Un Kip dice ese gordito se me hace conocido. De la transmisión pasada. De la transmisión pasada, ¿verdad? <risa> muy bien. Vamos por el último. se vino buscando plata y encontró diamantes. ¡Ja, <risa> <risa> Stephanie, un abrazo Stephanie, ¿cómo estás? Gracias por verme allá en YouNow, a Sandra también, a Guadalupe PG, a Juan70, ¿qué onda? ¿cómo están? ¿qué están haciendo a estas horas de la tarde? Vamos por la última historia, vamos por la última historia de esta tarde, porque hoy conocimos tres cosas interesantes, ¿no? Una ciudad, se las leí así porque estaban muchos textos, muchas palabras en inglés, y no solamente en inglés, en celta entonces no sé cómo se pronuncian, por eso fue mi lectura así tan mala. Pero bueno, ya conocimos una ciudad sumergida. Ya conocimos, eh, Colón estaría orgulloso de mí, dice pinche Monse, de que, de que vino buscando oro y encontró diamantes. <risas> ya conocimos la, uh, la tablilla, que es como la ouija, y ya conocimos a un rey que hacía milagros. El último número, el último número de la página. Del 1 al 500, dígame. Número del 1 al 500, del 1 al 500. Vamos por la última historia de esta tarde. A ver qué sale en el maravilloso libro de rumbo a lo desconocido. Hola, Oxlack, Te sigo desde el video de La Tierra Hueca, tomo 1. Qué buena onda, mi hermano. Qué buena onda. La Tierra Hueca, uno de mis temas favoritos. Stephanie dice el 199... Allá en Junao, 198, 1998, Juan 70. No, no tu fecha de nacimiento, no, Juan. Una página del 1 al 500. Ara Salinas Dax dice que el número 50. Es que ya hicimos, ya vimos del 300, ya vimos del 200, ya vimos del 100. Ahora vamos antes del 100. Vamos con el 50 que dijo Dax Salinas. Ah, no, Ara Salinas Dax. Ara Salinas el 50, vamos por el 50. ¿De qué tratará? ¿De qué tratará el 50? Vamos a la 50. 56, 54, 52, 50. No, dice el ejército celestial. Vamos a entrar con la Biblia y no quiero acabar con la Biblia hoy. Va a aparecer misa esto. De hecho, se llama el Ejército Celestial. Los ángeles eran mensajeros que comunicaban a la voluntad de Dios a su pueblo. Se trata sobre ángeles. Y sí, es completamente de la Biblia. ¿Quieren que lo leamos o lo cambiamos? ¿Leemos este de los ángeles que aparecen en la Biblia o lo cambiamos? Ustedes digan. Digan, digan, digan. El 10, el 300, el 198. Otro, dice Zúñiga Patti. Otro, bueno, vamos a ver otro. Brujita que se ve el sí. Léelo, cambiemos. O sea, uno si sí quieren y otro que lo cambiemos. Lo que te diga Monce. Ah, lo que, lo que diga Monse. Lo que diga pinche Monse, dice mi amigo Droy. A ver, lo que diga la chica Monse. Hoy es la que... La que manda. La que manda, a ver, pinche Monse, <risa> es que así se llama, a ver, pinche Monse, <risa> se siente rico decir, pinche Monse, eh, a ver, pinche Monse, ¿qué número? ¿Qué número, pinche Monse? Lo que tú digas, no estoy siendo grosero, así se llama, así se puso en el chat, sí. no, yo... lo que My Love busque. lo que su, su Love de Droid guste, dice. A ver, pinche Monse, no te rías. Dime qué número, Monse. Me estoy esperando, Monse. Está okay. Está nerviosa. Sí. Me llama Romeo. Óndale. Dice, eso sí, que lo decía la banda. Que lo decida la banda. <risa> pinche Monse dice que lo decida la banda. Oh. No, a ver, vamos a ver otro. Eh, Zúñiga dice 213, Pati. Monse, acá Monse de TikTok dice la 33 Y Betty Parra 310 eh, Chocolate Sexual dice ¿Qué onda bro? ¿Qué onda mi hermano? Bienvenido, soy Tacho, se ha unido a esta transmisión Tachito, Tachito dime un número del 1 al 500 A ver si está Tacho ahí, Tacho de un número del 1 al 500 Tacho, ¿Cuándo vas a venir a hacer transmisión Tacho Tachidito, Tachito, se pasa a traer sorpresa, se pasa a traer sorpresa. Burjita Jezebel, ¿cómo estás, burjita Tacho, <coughs> Tacho se está haciendo menso, no me quiere decir. Sandra, un abrazo. Pues bueno, como nadie dijo nada, Ara a Salinas ya cambió al 69. Ah, mira, Ara Salinas dice el 69 se escucha rico. Vamos a ver qué tiene el 69. Pútala. O pues sea, es que este libro sí está bien antiguo, ¿eh? Sí tiene cosas como que muy raritas, muy antiguas, más bien. No hay muchos temas recientes. Pero ustedes le escogieron a puras cosas como mágicas, como míticas, no sé. El 69 dice: Los antiguos druidas. Vamos a leer de los antiguos druidas. Un gran misterio rodea a los druidas. La casta sacerdotal de los celtas en la Galia. Ya ven, otra vez vienen los celtas, es nuevamente de los celtas. Actual Francia, esto es de Francia. Quienes ejercían de jueces, maestros, curanderos y divinos. Lo poco que sabemos de ellos procede de lo que describieron los griegos y romanos entre los siglos. <risa> lo poco que sabemos de ellos procede de lo que escribieron griegos y romanos ...entre los siglos 2 a.C. y 4 d.C. El escritor romano Plinio describió el ritual druida... ...para la recolección de muérdago de roble, su árbol sagrado. Al sexto día de la luna nueva, un sacerdote con túnica blanca... ...subió con una hoz de oro al roble para cortar muérdago. Recogido antes de que tocara la tierra, el muérdago... ...se utilizaba en un ritual de la fertilidad. En los países de habla inglesa hay ecos de este rito... En las costumbres navideñas de, be de besarse bajo los ramos colgantes de muérdago. ¡Oh! Ya ven que hay un rito de la Navidad en donde se besan bajo los ramos colgantes de Muérdago. No sé qué sean los muérdagos. ¿Qué, qué, qué, ¿Serán los muérdagos? ¿Esto que le ponen a los nacimientos no será muérdago? No sé, no me subí, con los muérdagos. No, el este que le ponen como gris, que se están los árboles. Ah, qué, con blanco. Un gris que es heno, ah, sí, ¿no? Cómo. Eno, sí, eno. Sí, sí, sí. ¿Será heno? ¿El muérdago será heno? Si ustedes saben, dicen que. Y si no, no es. Sí, si sí, el heno salen los árboles. Si, si no es heno, pues ahora en Navidad, para la próxima, se ponen bajo heno y se besuquean. Esa es una práctica druida. Y que digan, ¿qué, ¿qué están haciendo? Pues nada, aquí haciendo prácticas druidas de los celtas. Es que nuestra familia era celta y ya se los chorean con que con que ustedes son muy nice y que vienen de la antigua Francia e Inglaterra y que por eso es una costumbre de besarse bajo los muérdagos, así les dicen. Y pues para que se vean muy nice todos digan, oh, oh, oh, tengo amigos que vienen de familia de druidas y de muérdagos. Dice, dice alguien aquí, el Omar Cruz se cree Anthony Lavey. Él dijo que tenía una Biblia bien satánica, la original. No, mano. No, no crean, no crean tantas cosas. No, Que no se lo choreen, no, no, no. Que les diga cuál, que les lea capítulos de esa Biblia satánica. A ver cuál es. ¿Dónde no les va a salir con el Necronomicron. Todo sea por preservar las bonitas costumbres. ¿Crees que los investigadores paranormales serios son enemigos del conocimiento científico? Los investigadores paranormales serios deben de hacer investigaciones con base a, a los sustentos científicos. Así que los investigadores paranormales en realidad son, simplemente son investigadores. Cualquier persona que le interese un tema eh, puede investigar con base al método científico y sobre eso sacar resultados. Entonces, no están los peleados investigadores paranormales con ciencia en realidad es lo mismo muchas de las personas de ciencia en realidad fueron investigadores de lo desconocido investigadores de lo sobrenatural y volvieron lo sobrenatural un conocimiento el cual ahora lo llamamos ciencia ¿Qué piensas de las voces del infierno que descubrieron los científicos es falso o cierto ese tema tiene muchos años es muy interesante pero es falso las voces del infierno eran parte de un disco, de un disco evangélico, un disco que fue publicado, no recuerdo en qué país, pero era precisamente el hacer el llamado a, al, al miedo a las personas para que, para que se redimieran y tuvieran el perdón de Dios, y por eso dentro de ese disco que era un CD venían esas voces, voces del infierno. Yo recuerdo ese caso... Creo que lo creo que hice un video al respecto, pero tiene muchos años. Imagínense, en, en este 25 de diciembre, fecha de Navidad, cumplió mi canal de YouTube 14 años. O yo, o yo como YouTuber cumplí 14 años. Entonces, imagínense, 14 años haciendo videos todo el tiempo. Actualmente todos los días. Pero desde hace 14 años mi vida ha sido hacer contenido en Internet, desde YouTube, Facebook... Twitter, Instagram, y todas las redes sociales que se imaginen, toda la historia del Internet estuve desde el inicio, desde el Ares, desde el Napster, desde el Latin Chat, desde las eh, direcciones, desde el Hi-Fi, desde el MySpace, desde todas, desde el inicio de los tiempos estuve aquí. <ríe> Así que imagínense cuánto tiempo tengo en Internet. Yo recuerdo que... Que, que empezaba las computadoras y empezábamos iniciábamos la computadora con el método de MS-2. ¿Tú conociste el MS-2? MS2. Eh, uy, bien antiguo. ¿eh? Sí, con MS-2 iniciábamos las, las computadoras. Así que imagínense, desde el MS-2, dice Ara Salinas Dax, que está desde el 2008 conmigo. Gracias, Ara. Entonces ya, ya tenemos mucha carrera juntos. Desde la escritura sumeria, desde Chabelo, desde hace mucho tiempo. Gracias, saludos, bro, puro Dross. Dice, reyes, rey, un abrazo para ti también, para mi buen amigo Dross. Sandra, Sandra, felicidades, Ox, gracias. Ya veo mi mensaje, el Ox por ti, TikTok, dice Ricardo Miranda. Ok, entonces estamos hablando de los druidas que se besuqueaban en la época de Navidad bajo los muérdagos, ¿no? Y después dicen... El futuro, uh, el druismo era una forma de culto basado en la razón. Sus más profundos secretos los conocían solo los iniciados. Se celebraban ritos en grutas y bosques sagrados, en donde se pensaba que los druidas practicaban sus poderes mágicos. Cambiar el estado del tiempo, aparecer bajo forma animal, predecir el futuro y volverse invisibles. Se decía que conjuraban el mal de ojo por medio de un huevo de serpiente o una bola de cristal. Los druidas eran como chamanes, chamanes celtas. Se convertían en animales, eh, tenían el tiempo. ¿Qué más dice? Predecían el futuro, se volvían invisibles. Julio César relata que cualquier que sufriese una enfermedad seria o estuviese a punto de afrontar los peligros de la batalla, podría ofrecer o, o prometer que ofrecería un sacrificio humano que sería ejecutado por druidas. Uno de los métodos era quemar vivas a sus víctimas en grandes cestas de mimbre. Usualmente se elegían a criminales para el sacrificio, pero si había escasez de ellos, los druidas no dudaban en utilizar a gente inocente. Los conquistadores romanos desde hacía tiempo habían prohibido las prácticas de los sacrificios humanos en sus dominios y los consideraron bárbaros. Al descubrirlos entre los druidas, cuando los ejércitos romanos invadieron en el año después de Cristo el centro religioso druida existente en fortalezas celtas de la isla de Mona, hoy Angrisi, frente a las costas de Gales, mataron a todos los sacerdotes druidas, callaron y destruyeron también sus sagrados bosques de roble. El festival druida del Año Nuevo de Samaín, cuando se dice que espíritus sobrenatural, sobrenaturales vagan por la tierra, se considera el origen del actual Halloween, la superstición de decir toco madera para tener buena suerte puede ser un vestigio de la reverencia druida por los árboles sagrados. Grupos de, mo de modernos druidas, aunque sin relación con los antiguos, aún celebran festividades paganas por temporadas en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Ven qué interesante lo de los druidas? A ellos se les eh, atribuye eh, lo de Halloween es parte de sus festividades druidas, los druidas eran como chamanes que hacían rituales, en este caso rituales que podían también sacrificar a personas inocentes, por eso los romanos los eh, pues los, los de alguna forma los detuvieron para hacer estos tipos de rituales bar, barbáricos y además dice que la palabra tocar madera porque cuando alguien dice este no, imagínate que tu hijo salga gay. No, yo toco madera. Eso fue, fue un ejemplo. Un ejemplo aquí que se, ocurrió, que se me ocurrió. Un ejemplo que se me ocurrió porque así dicen luego. Y que tu hijo naciera gay. Cuando, cuando tú hablas mal de un gay y que te dice a alguien. Hey, ¿Y qué tal si tu hijo nace gay? Y uno dice, toco madera. Viene desde los druidas. Quizá por su... <risas> quizá por su eh, por su adoración a los robles ya ven, ya ven desde dónde ustedes diciendo cada rato toco madera y ni siquiera sabían de dónde venía pues desde hoy en adelante en navidad, en Halloween eh, con su familia o en festividades pueden hablar de los druidas y decir no, es que mi, mis descendientes, si ¿Sí se dice descendientes o ascendientes descendientes no, mis antepasados. mis antepasados eran celtas, eran de Inglaterra y pues yo por eso digo toco madera, porque pues mis antepasados hablaban así decían eso y se pueden ver muy nice, decir oh wow, ¿a poco toco madera viene de los huidas? Claro, no sabías que los romanos dijeron que era una barbarie porque hacían rituales con personas Inocentes, no, tú te, te hace falta mucha cultura, y, y así ustedes pueden enamorar a una persona, una novia, un novio, diciendo diciendo que ustedes eh, festejan el Halloween porque sus antepasados, los druidas, eh, lo hacían en rituales o que por eso se besuquean bajo muérdagos en Navidad. Para eso sirve el conocimiento de los libros, para deslumbrar a las personas, ¿saben? Así que desde hoy, cuando digan toco madera, es porque sus antepasados, los druidas, de Escocia, de Suecia, digo, de Suecia, de Inglaterra, de Francia, pues eh, a, a, le rendían culto a los robles. ¿eh? Yo quiero besuquear, dice Sandra. ¿Quieres besuquear, Sandra? ¿Andas besucona? Te presento a un amigo aquí tengo, se llama Droy. Pero ya estoy con Monse. Ah, ya estás con Once, con la pinche Once. <risa> Dice Maniquí, jaja ja, ya me imagino ligando con eso Maniquí De pronto estás en la cena en la cena este, de fin de año y ¿Ya sabías sobre los rituales de los druidas? <risa> no le tienes miedo a la morsa del cuno, eres un crack, dice Dimitri Saludos Oxlack, a mí me enamoran con unos tacos, dice Brujita Jezebel Si tú me dices eso hasta los calzones se me van a caer, dice Ara Salinas actualmente se dice, ni Dios quiera <risas> dice la pinche Monse que dice, ni Dios quiera eficacia al 50%, solo si Dios quiere, hay una canción que se llama Toco Madera, dice Carlos Armijo, muy bien Sandra pues saludos desde Colombia José Duarte, 1997 pues les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde de, de lectura de los libros prohibidos, le vamos a llamar los libros prohibidos están interesantes las historias, ¿no? Y, y, y podemos hablar de muchos temas al estar hojeando estos libros. Así aprendo yo, aprenden ustedes y aprenden a ligar, que es lo más importante. Mr. Pato, dice Oxlack, consiguiéndole a Droid. <risa> <risa> Monse, ¿qué haces aquí? Prepara, prepara mi almuerzo, dice Israel claro, Ventura. <risa> La voy a aplicar con Maro a ver si funciona. Los videos son reales para ti, todos son falsos. El poder del Power Ranger. Los videos son reales para ti, todos son falsos, dice Tauro. Excelente transmisión, Gaby West. Gracias a toda la gente que me apoyó con los superchats. Con las eh, estrellitas, gente. Gracias por las estrellas allá en Facebook. Gracias, Belix, Belix Snake. Dice Oxla, qué gusto verte de nuevo. Espero te la pases bien estos días festivos. Y el mejor de los éxitos a tus canales. Qué buena onda, Belix Snake. 50 pesotes, qué buena onda, gracias por apoyar el canal, por apoyar las transmisiones, por apoyarme allá en YouNow, chulada hermosa Andrea, mi vida preciosa, 2,520 likes, 6,240 en general en YouNow, gracias por las, eh, las compartidas, por los likes, por los regalitos en TikTok, por los regalitos en YouNow, en Instagram creo que también se puede, apóyeme con eso, se dice toco madera y agarro carne de buey, dice... Eugenia León, ¿a poco toco madera y agarro carne de buey? ¡Órale! Sí, sí, sí. <risa> no sabía eso. Muy bien, cree que todavía no se despertaba es Real Ventura. Saludos a todos. Gracias. Nos estamos viendo por la nochecita. Ahora voy a ir a comer. Espero les haya gustado esta transmisión. Y cada tarde vamos a, a, a agarrar más libros, ¿no? Vamos a, a tener más libros de diferentes cosas. Tengo muchos libros y hacemos temas sobre eso. Los quiero mucho. Oxlack, con un saludo a mi tía, es fan tuya, familia Rico, se llama Rosa. No, no, Israel, no. 50 pesotes de Israel, ¿qué dice? Se llama Rosa Melarico, ¿no crees? Rosa Melarico, Israel Ventura. Gracias por el apoyo, mi hermano. Gracias a todos por apoyarme y estar en esas transmisiones. Los quiero mucho. Si les ha gustado, déjenme un comentario para que siga haciéndolas durante la tarde estas transmisiones, y pues estemos aquí leyendo libros y hablando sobre diversos temas. Los quiero mucho, descansen, no, no descansen, nos vemos al ratito en la tarde, en la noche. Bye, vamos a comer. Esto es muy paranormal, dice Melissa. Hey. ¡Ay, aquí está Melissa! Melissa, te voy a presentar oh, a un amigo. Sí, ah, sí, sí, sí. Dice Android. Sí, sí, sí. No que tú con pinche Monse. No, no, no. Ya se fue Monse. Ya se fue Monse. No, hombre, Monse. Ya te andan cambiando, ¿eh? ¿Qué hola, Monse? ¿Qué hola, Monse? Ya tan rápido te andan cambiando. Adiós hasta la próxima Navidad, dice Juan 70. Un abrazo a todos. Descansen. Melissa, si no hay bronca, dice Japan. Esto es muy paranormal, dice melissa Muy bien, descansen a todos. No, no descansen, nos vemos al rato en la tarde, en la noche. Voy a comer. Bye.